dentro de la semana de las Mar City supo hemos querido hacer todo un día de ponentes mujeres para visibilizar que sí que hay mujeres talentosas en el ámbito de la tecnología que crean proyectos hay muchas más de las que se las invite y de las que se las visibiliza por eso nosotras queremos promover el liderazgo de las mujeres, mostrarlas y fomentar que haya red entre mujeres para que haya más proyectos liderados por mujeres en este ámbito. Las oportunidades del futuro están en el sector de las nuevas tecnologías y no podemos quedarnos al margen de esto, que seamos hombre o mujer. Entonces hay una, hay, un, hay una oportunidad, hay que poder aprovecharla, las, profes, eh, la, las profesiones que sean ingeniería o, o, o temas muy cerca de la, de la tecnología, ese pues es el momento de mirarlo. Avui hem presentat aquí en el Woman Leader TIC y toda la sala eren dones. Doncs on on són aquestes dones en els mitjans? ¿Cómo es que no surten els diaris, etc, perquè hi són. Per tant, doncs cal cal promocionar-ho, cal donar-ho a coneixer si no els més petits, la, les noies més petites no, no saben que poden tenir esta oportunidad.